Es muy fácil mostrar la barra de marcadores en Google Chrome. Vea los tres puntitos. Marcadores. Mostrar barra de marcadores. Gracias por la visita.